Línea eh, se ha inscrito por un lado en la CECIC como grupo de investigación. Eh, la educación física está en la formación y el ISEF, digamos, eh, muy cortado por una, una perspectiva bueno, técnica vinculada a las ciencias de la educación y al saber biomédico. Se tuvo la pretensión de tratar de trascender esa perspectiva y pensar en, en áreas, objetos que constituyen de alguna forma o están asociados a lo que podría ser el campo de la educación física desde otra perspectiva. Si bien eh, nos definimos institucionalmente como línea de investigación, es importante señalar que hay una preocupación por cómo eh, se articula la producción de conocimiento con la enseñanza y con la extensión. Uno de los puntos de partida de, de esta línea de investigación es, por un lado, pensar a la educación física como una disciplina netamente moderna. Específicamente en Uruguay, su nacimiento, su surgimiento tiene que ver con una serie de políticas de Estado vinculadas a la regulación la conformación de un discurso sobre el tiempo libre. El tipo de investigaciones que desarrolla la línea, por un lado podemos pensar en aquellas investigaciones que tienen como un corte historiográfico y hay investigaciones que se preocupan, digamos, por, por un estudio más de la sociedad contemporánea. Están saliendo las primeras maestrías en el, en el extranjero, la mayoría de los integrantes de la línea, los primeros magísteres y estudios de doctorado. Y eso bueno va constituyendo la consolidación también de, de estudios serios y formales en relación a la temática que nos permiten ir avanzando también en, en colectivo, ¿no? que es un poco también la cuestión o el alma mater del trabajo en una línea de investigación. hay una serie de proyectos de extensión o espacios de formación integral que están funcionando y que se vinculan con la línea y bueno, un poco el desafío que estamos este, llevando adelante es articular más directamente el trabajo de esos este, espacios de formación integral con la línea.